Hola amigos del canal Nos dirigimos a casa en nuestro coche Nos quedamos sin gasolina No tenemos cobertura Tenemos que buscar quien nos ayude De eso trata el juego Vamos a ver qué tal A ¡Ah, por él Vamos a ver Dice que nos quedamos sin gasolina Por ahora tenemos gasolina seguimos conduciendo bueno aquí vamos nuestro coche ¿Eh? ahora falla la gasolina Nos ha dejado tirado Aparcamos ¿Hemos salió de la carretera? Parece que sí Salimos del coche Vale, tenemos una linterna Nuestro coche está aquí No tenemos señal Lo que nos decía El, el juego He decidido seguir la carretera hasta encontrar una estación de gas o algo parecido, pero me parece a mí que no, que por aquí no va, la luna está ahí, no sé, y por el bosque. Ah, mira, una casa Y tiene la puerta abierta Veo la puerta de atrás Está abierta A lo mejor puedo encontrar un teléfono Para llamar a alguien Mira Mierda, sin línea Claro que me iba a esperar pero esto tiene todas las comodidades a pues, ver, puedo hacer algo a lo mejor puedo encontrar algo de fuel en el garaje nos va dando pistas este cuadro las puertas como siempre abren para pegarnos en los morros no falla Tenemos un dormitorio, la casa está muy ordenada, eh un barco de guerra. La puerta principal o una radio. Noticias. A ver si conseguimos llegar al garaje. Necesitamos encontrar la llave ¿no? Eh, eh. ¿Eh para qué? tocar la puerta, he sido yo a ver la llave donde pueda estar puede que esté colgada detrás de, de las puertas o, o en los muebles uf, sabe Dios ¿Dónde va a estar la puerta, la llave mira, anda He encontrado la llave. Esto está tardando mucho en darnos algún susto, ¿eh? Vale. ¡Dios! No sé ni lo que ha puesto ahí. Pero estos son cuerpos destrozados. Y otro pentáculo de así más o menos. De. de en forma de vela. Dios, qué susto me ha dado No ha sido el dibujo esto Sino el sonido Mira, aquí está Fue el tank Y he decidido dejar esto lo antes posible Vale, ya tengo el fuel Y me tengo que ir lo antes posible ¿Y por dónde? Esto es el baño Aquí no es ¿Dónde era? Aquí. Vale. He empezado a correr hacia mi coche como un hombre loco. Como un loco. Estoy sintiendo que algo me sigue. Va. Tengo que llegar al coche. ¿Y dónde está el coche? Dime que era por aquí. Corre. Era por aquí. Sí, son las luces. Y algo me sigue, dice, pero. Mierda, tengo que necesito llenarlo primero. ¿Dónde pues se llena esto. De hecho la gasolina o el gasoil Se enciende la marcha atrás y todo. O sea, la de luz de freno, ¿verdad? Hay otra carretera aquí. ¿Se podrá ir? Es la casa donde estaba. ¿no? Dice que se asentió a alguien que lo persigue. Dios, no hay nadie detrás, pensé que habrá alguien en el asiento de atrás. ¡Ah! Ya Dios Yo sabía que iba a salir algo Uf. Yo, por favor Joder A ver si me recupero un poquito ¡Madre de Dios! ¡Qué susto! ¿Qué era? ¿Un espíritu? ¿Un fantasma? No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, pero... Pero... algo de eso. Como siempre, estos juegos no tienen mucho sentido. O sea, la historia está bien, pero no sabes por qué te sale un fantasma y por qué justo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, el juego es buenísimo. Un 9 sobre 10. Me ha gustado... Lo he pasado fatal horriblemente fatal, así que un 9 sobre 10, espero que le haya gustado le pueden dar like y nos vemos en un próximo juego hasta la próxima Oh, <laughs> my